¿Hasta dónde puede llegar un hombre que acaba de perder algo preciado? Si bien este video lo hago con el fin de informar de una manera totalmente neutra, las opiniones están totalmente abiertas para aquel que desee dar su punto de vista en los comentarios. Y en la descripción pongo mis fuentes consultadas, ya que este caso en especial es uno de los más censurados. Si bien puede no ser el peor, merece que todas las personas puedan saber algo de él. Tian Mingyan nació en 1963. Llevaba unos 10 años sirviendo al ejército chino. Era un francotirador de élite. Su habilidad tanto con armas de su categoría y su conocimiento en el campo de tecnología militar eran excelentes, él estaba casado, tenía una esposa embarazada de la cual esperaba a su primer hijo y que fuera varón, ya que en las tradiciones de la época se le daba más importancia y valoración al hijo que a la hija debido a la oportunidad de trabajo y la sociedad ya que en ese entonces estaba establecida la política del hijo único en China, esto para intentar detener el crecimiento demográfico en el país, así que su primer hijo terminaría siendo el único, y justo se cumplió lo que menos quería. Tian ahora era el padre de una hija, después de esto él ahora tenía un mal genio y era fácil de irritar, y aquí no hay información al respecto a una investigación del caso, ya que como dije esto es un tema muy censurado, pero en lo personal yo opino que este nacimiento no le agradó para nada, y hasta me atrevería a decir que no a su hija. ¿Por qué? Me entenderán más adelante. Tiene aproximadamente en marzo de 1994, después de convertirse en padre y probablemente después de pensarlo muchísimo, tomó la decisión de tener otro hijo. Aunque la ley no se lo permitía, él quería tenerlo sin importar las consecuencias, así que decidió guardar el secreto de esto con todas las personas, ya que nadie debía de enterarse el embarazo de su esposa. Durante el lapso del embarazo de su hijo secreto, Tian fue ascendido a primer teniente, esto sin duda no es un puesto que cualquiera pueda llegar, solo alguien con las habilidades y conocimientos suficientes podrá llegar a tener algo así, pero justo después de su logro, viene su descenso, ya que según se menciona en varias notas, Tian había sido castigado debido a que golpeó a otro soldado, y por consecuencia fue castigado, junto con esta sanción, a su esposa no se le permitió vivir en la base, teniendo que mudarse a su pueblo natal en la provincia de Hena, Tian le pidió ayuda al comisario político de regimiento, este le dijo que le iba a ayudar en su caso, Tian estaba muy agradecido y le envió obsequios como agradecimiento, pero desde el 18 de septiembre de 1994, toda esta historia deja de ser una aventura y una historia emotiva con un final largo y empieza a cambiar un reloj de arena, porque solo el tiempo se necesita para terminar con la cordura de este hombre. Este día, el comisario devolvió los obsequios, insinuó que castigaría a Tian, ya que alguien del ejército lo había denunciado con sus superiores, tras el haber descubierto el embarazo de su esposa, él tuvo una fuerte discusión con ellos, los funcionarios de planificación familiar creían que ella había excedido el límite de natalidad y la esposa de Tian había sido obligada a abortar con su embarazo desde entonces 7 meses, algo que ella no pudo soportar y murió en la operación junto con el feto. En este momento, les recuerdo lo que les había dicho hace un rato respecto a que yo pienso que Tian no quería a su hija, porque en este momento Tian no estaba solo, él aún era padre de una hija a la que podía terminar de criar, aunque seguramente en el momento en el que se encontraba no iba a ser sencillo él aún tenía una vida por delante, en realidad era bastante joven, aunque tampoco justifico al gobierno chino, se los juro que no estoy secuestrado en Pekín haciendo propaganda china mientras el gobierno apunta con fuegos artificiales al estilo de Kung Fu Panda si comparo esta ley con la actualidad me parece muy absurdo ya que China ahora permite tener hasta tres hijos, pero casi nadie quiere tener aunque sea uno, por el desequilibrio de género por gente con la mentalidad de Tian ya que hubo más niños recién nacidos que niñas a partir de la década de 1980 esto con muchos factores que vienen por consecuencia por China y su política del hijo único, pero bueno, ya tienes contexto tanto de las leyes como de la forma de pensar, y qué mejor forma de agradecer que con tu like, en serio. Buscar esto no fue nada fácil. Todo comienza en el condado de Tuxtan, en su base militar. Tian mató y dio a varias personas a tiros utilizando su rifle de asalto tipo 81, después robó un jeep de la base seguido de dirigirse al centro de Beijing. Ellos sabían muy bien qué estaba pasando, qué iba a pasar y contra quién planeaban pelear se ordenó a los soldados que se pusieran ropa de civiles para no alarmar a nadie mientras los buscaban. Finalmente, la policía lo encontró y le bloqueó la ruta para detener a Tian, esto cuando se percataron del posible lugar a que planeaba llegar. Second Ring Road, una carretera importante donde se ubicaban apartamentos para los diplomáticos y otros medios extranjeros, donde también se ubica una televisora canadiense misma la cual empezó a transmitir inmediatamente. Tian evitó el bloqueo de la policía bajándose de jeep y corriendo por la carretera de circunvalación empezando a disparar a todo el que se moviera. Un diplomático iraní estaba preparando a sus hijos para llevarlos a la escuela, pero justo fueron de los primeros en ser alcanzados por la ira de Tian y el fuego cruzado policial el diplomático y uno de sus hijos de aproximadamente 9 o 10 años fallecieron y sus demás hijos terminaron heridos, en este momento dejó de ser un tiroteo masivo y comenzó a ser un incidente internacional, según testigos quien disparó a coches, motociclistas, civiles, taxis, algunos mencionan que lo vieron disparar a través de las ventanas de un autobús, sin mencionar las víctimas de la base militar, los policías y los militares que lucharon en pleno tiroteo, se enfrentaban a un militar experimentado, no alguien que agarró un fusil y se volvió loco, él sabía muy bien cómo pensaban, cómo funcionaba era como un espía en plena batalla, un hombre que perdió la cordura y que no tenía miedo a las consecuencias, ya nada le importaba, dejó de lado a su hija y en su lugar tomó el camino de la violencia. Puede que él lo que quería no era una venganza y solo plenaba demostrar que su caso era una realidad de la crueldad por parte de la ley y que los medios y todos se enteraran de qué era lo que sucedía. Pero al final de cuentas su propósito ya estaba contando su tiempo restante con vida. La tensión se sentía en el aire. ¿Y recuerdas la televisora canadiense? Pues el gobierno chino le interrumpió la transmisión por vía satélite. Donde solo quedó más y más oculta entre las leyendas urbanas. Se presume que el tiroteo duró unos 20 minutos. Hasta que después de una persecución por una calle y un fuerte fuego policial. La policía lo obligó a moverse a un callejón sin salida. Donde un francotirador lo esperaba. Para terminar de una vez con todas. La historia del primer teniente. De Prometo que este video lo intenté hacer de una manera neutra, y como menciono siempre, puedes dar tu opinión con el debido respeto en los comentarios. Este video lo hice especialmente por la petición de muchos de ustedes que quedaron con la intriga del video que subí a Shorts. No pensaba ni que ese video se viralizara y aquí me ven grabando un video largo, eh. Y pues bueno, adiós.